Se acerca el tiempo de playita, ¿verdad? Y dices, me apetece ir a la playa, echarme cremita, tomar el sol y alguna lectura divertida, entretenida, algo ameno, algo así que no sea muy tostón y sobre todo, pues algo que me sirva, que, que me culturice, que, que me haga aprender cosas nuevas. Te recomiendo Cómo seducir a tu cliente, de la editorial Círculo Rojo. Un libro ameno, entretenido, divertido, un gran pasatiempo para la playa y sobre todo un libro con el que vas a aprender cosas nuevas, adquirir habilidades, de tal manera que cuando vuelvas al trabajo sepas atender mejor a los clientes, vender más y tengas mayores ingresos gracias a lo que vas a aprender con este libro. No te lo pierdas. ¿Cómo seducir a tu cliente? Pídelo ya en tu librería o a través de la web de la editorial Círculo Rojo y te llega a casa antes de que salgas para la playa. ¡Disfrútalo!